Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y nos hemos venido aquí al retiro y vamos a hacer un, unas preguntas sobre lo que es la vivienda y lo que opinan las personas, tanto jóvenes como un poco más mayores, sobre tener un piso en propiedad, un piso o una casa y si es mejor alquilar o comprar. ¿Comprarías una casa ahora mismo? Eh, cuando bajen los precios, un piso en Madrid. A ver, no es buena época porque no tengo dinero, pero Vamos. ahora con la crisis que se avecina y tal, yo creo que los pisos, la vivienda va a bajar mucho, sobre todo en Madrid. No son buenas circunstancias para ti para comprar piso, pero a lo mejor sí que puede ser dentro de poco una, una buena temporada para comprar una, una casa, ¿no? Sí, que hombre, quien tenga dinero eh, va a ser la mejor época para comprar. Entonces, ¿cuando compraste tu casa eh, fue en esta, hace poco o fue cuando había crisis? Antes de la crisis. ¿Qué sería una buena época para comprar o en qué situaciones comprarías una casa? Ahora mismo ninguna porque no creo que sea la situación buena ni tanto como en, monetariamente como en, en lo que es el mercado de la vivienda. Vale, ¿Y en qué situación crees que sería bueno comprar una casa? ¿Tú recomiendas que la gente comprara una casa? Es que ahora mismo ni te dan créditos, están por las nubes. ¿En qué situación te comprarías una casa? Eh, con ahorros de cientos de miles de euros. <risa> ¿No te meterías en una hipoteca entonces, no? Eh, sí, pero teniendo ese colchón previo. Claro, con la seguridad ¿no? de, de que puedes pagar. Sí, sí, saber que no vamos a estar 40 años palmando dinero cada mes. Yo creo que hay que esperar todavía unos años para ver cómo evoluciona esto. Tengo una casa en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Ah, vale, sí, ya se te nota un poquillo el acento, sí, sí. <ríe> eh, supongo que, bueno, claro, vives con tu familia, ¿no? Sí, con mi marido y mi hija. Es una, bueno, es una casa de, de vuestra propiedad, ¿no? Sí, es de nuestra propiedad. ¿En qué época la compraste? Pues en la época del boom, en el año 2005-2006. Cuando todavía no había crisis, ¿no? Sí, un poquito antes de la crisis. ¿Consideras que ahora mismo es una época buena para comprar una casa? Yo creo que no. Si hubiera sido ahora la época para yo comprar, probablemente viviríamos de alquiler. ¿En qué sector trabajas? Pues en el sector de administración. ¿Tu marido también trabaja o no? Sí, es sí, ingeniero. No sé si darías algún consejo ahora mismo a las la personas que se quieren comprar una casa o si es mejor alquilar. Pues creo que tal como está la situación laboral, con el, el movimiento que hay, no hay trabajo fijo y sobre todo para la gente joven que tiene que moverse... Creo que la mejor opción es de, es de alquiler, porque las hipotecas ahora están a un precio y los sueldos muy bajos. Vale, entonces vivís con vuestros padres los cuatro. Sí, sí. sí. ¿Tenéis algún trabajo? No. Yo, eh, fijo no, el trabajo el fin de semana. <risa> <risa> es verdad, no sé. Sí, sí sí. Vale. sí, sí. Yo fines de semana también. Vale, ¿en qué trabajas Pues yo voy a empezar ahora además en Parfois de Dependienta. ¿Y tú? Yo he trabajado ahora en una fundación. Yo soy camarera en un restaurante de catenis y eventos. Es más complicado cuando hay tantas personas que preguntas, pero bueno. <risa> eh, ¿Ahora mismo comprarías una casa si tuvieras un trabajo fijo? Yo sí. Yo no. <risa> Tú no comprarías, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo comprarías? A ver, pues porque ahora mismo, o sea, no por... Porque ahora mismo me, me resultaría muy difícil separarme de estar viviendo con mis padres. Me, emocionalmente, quiero decir, el dinero, pues bueno, si tendría, pues me lo plantearía igual, pero lo de irme a vivir me costaría mucho. Yo tampoco. Aunque tuvieras, eh, bueno, no sé, pareja y tuvieras un trabajo fijo los dos, eh, ¿no te plantearías comprarte una casa? Hombre, igual así sí, pero ahora mismo no. Prefer ¿Preferirías alquiler a lo mejor? Sí, al principio sí. Yo preferiría alquiler no comprar, básicamente porque no me gusta estar fija en un sitio durante mucho tiempo. Vale, entonces, aunque tuvieras las circunstancias correctas, eh, no, te, no comprarías, ¿no? No, no compraría pensas que es buena época para comprar? No, no, ni para alquilar tampoco. Incluso para alquilar peor. ¿No? Está peor para alquilar que para comprar, yo creo casi. La gente de, de hecho demanda más el alquiler. Por lo menos en los que yo conozco de. Gente eh. joven, ¿no? Sí, gente joven también hay mucha gente en plan mitad de edad de así que no está, no tiene casa fija todavía y busca el alquiler. Sí. No, yo creo que no está bien. Vamos ni no, para comprar no, no, ni para alquilar, pero. Igual ahora sí que saldría más rentable comprar una casa, si tienes los recursos para hacerlo, saldría muchísimo más rentable comprar una casa que alquilarla. ¿Tienes una casa o un piso allí en Vizcaya? Un piso. ¿Es de tu propiedad? Eh, bueno, con mi hipoteca. Eh, ¿En qué época compraste esa, esa casa? A ver, es mi segunda vivienda, entonces la compré hace seis años, 2014. Entonces, bueno, ya era entrado en, en lo que es la crisis, ¿no? Sí, lo que pasa es que vendía un piso que ya había comprado en el año 99 para comprar otro, entonces un cambio completo. ¿En qué sector trabajas? Eh, bancario. Piso, comprado. Hace 12 años. Fue pues justo antes de la crisis. Entonces, bueno, tuviste ahí un poco, un poco de suerte, ¿no? No te creas. Era justo cuando estaban las hipotecas muy caras. ¿Cuál es tu situación laboral? ¿Ahora mismo trabajas? Sí. Eh, ¿Tu pareja también trabaja? Sí. Vale, veo que, que, bueno, tenéis tres hijos, entonces... Ah, vale, dos. Uno de ellos no, no es vuestro hijo, ¿no? Yo soy propietario hace muchos años y ahora no sé cómo está el mercado. Imagino que mal. ¿Cuando compraste la casa era buena época para comprar? Sí, era buena. Fue antes de la crisis, ¿no? 2006. Hace 20 años ya. ¿Vosotros compraríais un piso si estuvieras en buena situación? Eh, estoy en una buena situación y no sé si comprar un piso. La verdad. ¿En qué trabajas? Trabajo para un banco. ¿Para un banco? ¿Y tienes un trabajo fijo, no? Sí. Entonces, también esta sería una buena situación para comprar un piso, pero no piensas que sea buena época. Eh, depende de dónde. Aquí en Madrid, por ejemplo, no. ¿De dónde comprarías piso? Eh un pueblo a las afueras de otro sitio que no fuera Madrid... ...porque generalmente los pisos, los, el precio del piso está bastante más barato. Yo creo que, por ejemplo, yo no me compraría un piso... ...yo me compraría más bien un chalet, una casa... ...lo que pasa que ahora mismo los precios que hay por Madrid... ...son bastante caros para chalets y casas... ...entonces yo creo que esperaría a que ahorra... ...yo ahora mismo lo que quiero hacer es ahorrar... ...para en un futuro si bajan los precios pues lanzarme ya... ...no pedir un préstamo de a lo mejor de medio millón de euros... ...sino a lo mejor un préstamo más pequeño con lo que tengo ahorrado... Que no... ...aunque trabajo en un banco no quiero eh, encasillarme en el banco... ...y estar, apretado, a estar atado a que tengo que estar trabajando para pagar una hipoteca. Mejor tener primero un colchón que no hipotecarte todo lo que es el valor de la casa, ¿no? Claro, porque es que al final si te hipotecas, por lo menos como lo veo yo... ...si te hipotecas de pues eso, medio millón de euros, 300.000 euros pues al final lo que pasa es que tienes que estar toda la vida trabajando y no, no sé, te, te encierra mucho en el trabajo. Eh, a mí me gustaría vivir más en, en una casa, porque yo de claro. toda la vida he vivido en una casa, entonces eso es lo que me gusta. Yo ahora mismo estoy viviendo en un piso de alquiler, pero claro, porque no me, no me, no me puedo permitir tampoco el alquiler de, de un chalet ni de una casa aquí en Madrid. En Sevilla, por ejemplo, donde vivo yo, pues ahí los alquileres son de 500 euros, de, a lo mejor de un chalet en las afueras, y eso sí que es más, eso sí que lo vería más. Lo que pasa que, claro, el trabajo que hay en Sevilla no es el mismo que hay aquí en Madrid. Entonces, pues a, a unas malas tendría que comprarme un piso en Sevilla, pero seguiría pagando un alquiler aquí. Entonces sigue, sigue sin compensarme y por eso no me he lanzado a, a comprar, claro. No, yo, yo digo igual. Yo eh, Si fuera si el trabajo que hay aquí en Madrid estuviera en Sevilla... ...sí que es verdad de que Sevilla no tiene el mismo transporte... ...que eso es algo muy bueno de Madrid... ...pero un piso a las afueras de Madrid... o ...un adosado a las afueras de Madrid... ...yo tengo que lo mismo te cuesta 100.000, 120.000 euros... ...un adosado de ciento y pico metros cuadrados... ...que aquí en Madrid eso te puede costar que 400.000 pavos... ...entonces no, aquí aquí no, no se da la situación. No, sí que compraría algo fuera allí en Sevilla y lo alquilaría y tendría una, un ingreso fijo, pero aquí en Madrid no, no pega. Entonces, bueno, el problema está en que en Sevilla no hay, no hay tanto trabajo como en Madrid, a lo mejor. Ni tanto trabajo ni tan bien pagado. Quizás sí que ahí, si lo buscas tienes trabajo, ya. pero no, no está tan bien pagado ni la mitad como aquí en Madrid. Estoy en un piso, no, es compartido y está alquiler. No, no tengo casa propia. Sí, soy estudiante y vivo con otros tres, dos estudiantes, perdón, somos tres en total. Vale, yo hago periodismo y comunicación audiovisual en Madrid. Yo me compraría una casa... Bueno, yo personalmente no me la compraría. Yo creo que comprar uf, eh, ahora... Primero, que hay un buen sistema de alquiler, una buena oferta de alquiler. Segundo, que comprarse una casa es un compromiso muy grande. Yo me compraría una casa si tuviese el dinero suficiente para no tener que contraer una hipoteca y, y poder pagarla entera. Entonces, hay, ¿crees que hay mucho temor sobre las hipotecas? Sí, pero por, por la crisis, básicamente. Creo que hubo una época de demasiada euforia y demasiada confianza, donde la gente firmaba hipotecas por firmar sin realmente saber a qué se sometía o qué, qué compromisos contraía. Y ahora creo que todo lo contrario, por todo lo que vivimos con la crisis, creo que ahora hay miedo y bastante temor y, y respeto sobre todo a, a las hipotecas. ¿De comprarte una casa sería qué Madrid o dónde sería? ¡Buah! Pues eso es una buena pregunta. Hombre, Madrid se vive muy bien, pero si me compraría una casa... No te podría no decir dónde, pero sí te diría en un sitio donde sé que voy a visitar o que, que voy a estar mucho tiempo. Entonces aquí en Madrid, creo que no. Eh, cogería un lugar, por ejemplo, imagínate que tengo dinero suficiente para comprarme una casa de vacaciones. Y es un sitio que me gusta mucho visitar y que sé que voy a visitar mucho porque es un sitio de retiro espiritual o lo que sea. Ahí a lo mejor sí me compraría una casa. O sea que sería un poco por el valor sentimental y el valor temporal de, de la compra. ¿no? Por el hecho de contraer tener una propiedad, no lo haría nunca. Bueno, pues ya hemos terminado un poco la ronda de entrevistas. Eh, la verdad es que la gente, bueno, ha sido bastante amable respondiendo a, a las preguntas y, bueno, tampoco he intentado ser muy malo con las preguntas que, que hacía. Eh, como estáis viendo, pues ahora mismo no es una buena época para, para comprar. Eh, una vivienda y la verdad es que los jóvenes eh, piensan más en alquilar que meterse en una hipoteca y si acaso quieren comprar una casa realmente es, eh, no se meterían en una hipoteca sin tener un colchón bastante grande al menos bueno pues eh, es lo que hemos preguntado y es lo que, lo que nos han respondido y el caso es que comprar una casa a lo mejor en en núcleos urbanos, como viene siendo Madrid, no merece tanto la pena, sino más bien alquilar, eh, sobre todo porque los, eh, los precios están bastante inflados o, o son bastante, bastante altos. El caso es que sí que se compraría una casa pues, eh, tipo vacacional, tipo segunda vivienda, y la primera vivienda o en la que la usarías para, para trabajar o este tipo de, de cosas, Realmente las alquilaría más que comprarla. Pues espero que este vídeo os haya servido un poco para ver la perspectiva que, que tenemos aquí en Madrid. Aunque a las, las personas que le he preguntado no todos eran de, de Madrid. Y, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.